Bien, el último día estuvimos viendo las componentes de la aceleración, pues vamos a rematar el asunto de las componentes de la aceleración. Vale, pues eh, la aceleración total, que es un vector, vale, pues va a ser la suma de eh, sus dos componentes de la aceleración. La aceleración tangencial, que decíamos que medía cómo varía el módulo de la velocidad y la aceleración normal que nos decía si estábamos en una curva o no estábamos en una curva y cómo de pronunciada es esa curva, ¿vale? Así que es la suma de las dos aceleraciones. ¿Cómo se suman vectores? Lo veréis este año en matemáticas seguramente y algo a lo mejor visteis en segundo y en tercero. Para nosotros, como estos dos vectores son eh, perpendiculares, ¿vale? aquí tenemos la aceleración normal en este ejemplo, ahora está en pausa, eh, se supone que en este caso el vehículo está aumentando de velocidad porque la aceleración, bueno, está aumentando el módulo de la velocidad, es decir, su rapidez, porque la aceleración va en el sentido del movimiento, eso quiere decir que cada vez va más rápido, si no la aceleración tangencial iría hacia atrás, y luego la aceleración normal, pues nos indica que está en una curva. Vale, Así que la aceleración total será la suma, de estas dos aceleraciones. Bueno, lo que decía, que como son perpendiculares, sumar vectores que son perpendiculares es muy fácil, ¿vale? Si quiero sumar dos vectores perpendiculares, lo único que tengo que hacer es aplicar la regla del paralelogramo, pues dibujaría el vector horizontal en paralelo ahí arriba, el vector vertical una paralela aquí, y el vector resultante, que en este caso sería la aceleración, pues sería la diagonal, ¿vale? Este sería el vector resultante de sumar, pues, por ejemplo, si eh, dibujo aquí la aceleración tangencial y aquí la normal, ¿vale? Esto es fuera de contexto, pues la aceleración total sería este, no me ha salido muy recto, pero bueno, es, es la diagonal que iría en, en ese sentido. Muy bien, eh, pues ese sería el vector aceleración. Entonces, en nuestro gráfico de aquí... Si muestro la aceleración, pues es eh, la resultante de sumar estos dos vectores. ¿vale? Si ahora lo pongo en movimiento, pues ahí vemos cómo varía la aceleración total ¿vale? a medida que el vehículo avanza. Eh, bien, si mm, estamos en una recta, no habría aceleración normal, que es lo que nos indica las curvas, y entonces la aceleración tangencial coincidiría con la aceleración. Y si estuviéramos en una circunferencia y el vehículo no aumentase la rapidez, entonces la aceleración total coincidiría con la aceleración normal. Bueno, pues estos son los, los conceptos. Respecto a la aceleración normal, eh, podemos estudiar el radio de curvatura eh, de la siguiente manera. Bueno, el módulo de la aceleración normal eh, no es de este curso, entonces para este curso va a ser una fórmula, pues sería eh, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio, y así podríamos calcular el radio de curvatura. ¿Qué pasa si me olvido de esta fórmula? O no recuerdo si es v partido por r al cuadrado o v cuadrado partido por r. Bueno, pues puedo recurrir a la ecuación de dimensiones o estudiarlo en forma de, eh, de unidades ¿vale? para deducir cuál sería eh, la ecuación. ¿De acuerdo? La aceleración se mide en metros partido por segundo cuadrado. Así que si yo aquí pongo unidades, ¿vale? Por ejemplo, en esta de aquí, pues la velocidad que son metros partido por segundo. Como está al cuadrado, pues metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Y además tengo el radio aquí abajo que se mide en metros, así que pondría aquí metros. Y ahora resuelvo las unidades. Esta m cuadrado se va con esta m. Y las unidades que me quedan son metros partido por segundo cuadrado. Así que eh, la fórmula, esta fórmula de aquí, está bien de unidades porque concuerdan con las unidades de la aceleración. Así que sería esa de ahí. Si probase con esta, que lo podéis hacer como ejercicio, pues me va a salir que las unidades no son unidades de aceleración. Por lo tanto, esta sería la fórmula errónea. Así que lo único que hay que recordar, pues es eh, un poquito la fórmula, no es muy difícil. Bien, ¿qué más? Aquí la velocidad, que es un vector, pues hemos dicho que velocidad al cuadrado, bueno, pues o módulo de la velocidad al cuadrado. Ocurre, que también lo veréis en matemáticas, que si multiplico de forma escalar dos vectores, ¿vale? Esto se llama producto escalar. Con los vectores se pueden hacer varias operaciones, el producto escalar y el producto vectorial. El vectorial se expresa con una, una cruz, de esta forma, este no lo vamos a usar en este curso pero este sí, se llama producto escalar, bueno, no necesitáis saber nada más, bueno, pues el producto escalar de dos vectores que son iguales, pues sería el módulo del vector multiplicado por el módulo del vector, si los vectores son diferentes, en este caso es v por v, la cosa cambia, no es exactamente así, pero también es muy fácil, no lo necesitamos de momento, bueno, pues el producto escalar de dos vectores eh, que son iguales es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, y esto lo expresamos de esta manera, v cuadrado, es decir, esta v, que ya no le hemos puesto la flechita arriba, pues lo que representa será el módulo de la velocidad, ¿de acuerdo? Así que esa v representa el módulo de la velocidad, por eso lo expresamos la aceleración normal de esta forma. Ahora vamos a estudiar eh, los movimientos rectilíneos. Ahí tenemos. Bueno, pues dentro de los movimientos rectilíneos, que son los más sencillos, son los que vamos a estudiar este año. Si da tiempo estudiaremos el movimiento circular, aunque no lo creo, pero bueno. Eh, pues vamos a estudiar dos tipos de movimiento. El primero de ellos se llama movimiento rectilíneo uniforme. Se suele designar por estas le letras, que es movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que quiere decir es que la velocidad... Es igual a constante, ¿vale? ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Bueno, pues la velocidad es un vector, así que si es constante, tiene que ocurrir que su módulo es constante, es decir, que no cambia, y también su dirección y sentido y sentido también tiene que ser constante, tampoco cambia, ¿de acuerdo? Así que son movimientos sencillos, se suelen representar en una recta, ¿vale? Pues un vehículo, por ejemplo, que parte de una cierta posición, ahí tengo un cochecito, eh, esta posición la vamos a designar con x igual a 0 metros, ¿vale? y se desplaza pues, en un cierto sentido, vale, pues por ejemplo en este caso hacia la derecha, con una cierta velocidad que hemos dicho que es constante, vale, pues no varía ni su módulo, ni su dirección, ni sentido, es decir, siempre va a estar en esta recta. ¿Qué es importante cuando resolvamos un movimiento de un problema de movimiento rectilíneo? Lo primero, determinar el sistema de referencia. Recordad que el sistema de referencia para nosotros es un punto, vale, en un plano o en este caso en una recta, porque al, al ser el movimiento de una recta, pues eso es lo que nos interesa, que sea una recta. Así que nuestro sistema de referencia, x igual a 0, es este punto. Luego hay que determinar las unidades, es importante en este caso, metros. Y después, lo más importante de todo es determinar qué elegimos como sentido positivo del movimiento. ¿Vale? Pues yo en este caso lo más sencillo es que el sentido positivo sea la dirección en la que se mueve el vehículo. Así que si el vehículo se mueve desde el 0 hacia la derecha, pues voy a elegir este como sentido positivo. ¿Por qué? Porque al ser en una sola dimensión, pues nos vamos a empezar a olvidar de poner flechitas y vamos a representar los vectores solo con números. Así que un vector velocidad que apunta hacia el sentido positivo, pues su módulo, eh, le vamos a añadir un signo positivo, ¿de acuerdo? Eh, que nos va a indicar que va en el sentido positivo. Y si expresamos la velocidad como menos v, que sería su módulo, por ejemplo, menos 5 metros por segundo, quiere decir que va en sentido negativo. ¿Vale? Supongamos que tenemos otro vehículo o pues tenemos un, una persona, ¿de acuerdo? Que va en bicicleta, ¿de acuerdo? Y que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de menos 3 metros por segundo. Bueno, pues este menos lo que nos indica es que está yendo en sentido negativo. Como hemos elegido esto cero y la derecha positivo, este sentido será el sentido negativo. Bueno, pues es súper importante... Para resolver bien los problemas de cinemática, elegir dónde está el cero y elegir cuál es nuestro sentido positivo y negativo, ¿vale? No hace falta ponerlo tan grande, así eh, se puede poner simplemente un más, un más con un circulito, como queráis, pero importante elegirlo bien y tenerlo en cuenta. Así que bueno, pues... Eh, por ejemplo, en este sistema de referencia, con sentido positivo y negativo, pues un vehículo que se mueve hacia la izquierda en este caso, ¿vale? Esa sería su vector velocidad, pues podríamos expresar la velocidad, eh, o si nos dicen, pues la velocidad, ¿vale? Menos eh, 35 metros por segundo, ¿vale? Pues así está bien expresado, ¿vale? Que su velocidad sea menos 35 metros por segundo, quiere decir que va en sentido negativo, ¿de acuerdo? Y esa sería la velocidad del vehículo. Con la aceleración pasa exactamente igual, lo que pasa es que la aceleración pues expresa otras cosas. La aceleración expresa si estamos acelerando o si estamos decelerando, ¿vale? Por ejemplo, si yo representase en este vehículo, voy a usar otro color, el naranja, la aceleración de esta forma, digo, la aceleración de este vehículo es esta de aquí. Como estamos en una recta, es aceleración tangencial, ¿Vale? Como no hay, no hay circunferencia, el movimiento es así de simple, la aceleración total y la tangencial coinciden y sería esta. Bueno, pues lo que expresa esta aceleración, ¿vale? Expresado matemáticamente, supongamos que decimos, pues tiene una aceleración eh, cuyo módulo vale 2 eh, metros por segundo al cuadrado. Bueno, la aceleración apunta en sentido positivo, así que bien expresada la aceleración, sería 2 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, ¿qué ocurre? Que como la aceleración se opone al movimiento, es decir, el objeto va hacia la izquierda y la aceleración hacia la derecha, esa aceleración lo que está haciendo es que el vehículo cada vez vaya más despacio, hasta que llegue un momento en que se pare y luego si la aceleración sigue funcionando, pues dará la vuelta, ¿de acuerdo? Es decir, esta aceleración en sentido contrario al sentido del movimiento hace que el objeto vaya frenando. Si la aceleración fuese en sentido positivo, si la aceleración fuese esta, de acuerdo, la expresaríamos de la siguiente forma, aceleración sería eh, menos 2 metros partido por segundo cuadrado, ese menos indica el sentido de la aceleración, pero en este caso, como va en el sentido del movimiento, lo que hace esa aceleración es hacer que el vehículo cada vez vaya más deprisa. Bueno, pues son representaciones gráficas que son importantes hacer una representación gráfica correcta de nuestro problema para que lo podamos resolver luego matemáticamente. Porque luego si lo representamos bien gráficamente, matemáticamente es muy fácil porque son ecuaciones muy sencillas. Bien, siguiente movimiento que vamos a estudiar este año. El movimiento B, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Parte, ya está aquí explicado. Bueno, pues es un movimiento eh, ¿Qué sucede en una recta, bueno, pues vamos a poner ya aquí que es igual a cero, esto está medido en metros, elijo este que hemos sentido positivo, dibujo un vehículo, ¿vale? Bueno, pues en estos movimientos va a haber una cierta velocidad, o no, porque a lo mejor el coche o el vehículo está parado. Y va a haber una aceleración que puede ir en el sentido que queramos. Pues supongamos que el objeto acelera hacia allá. ¿De acuerdo? En este caso, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado quiere decir que la aceleración es constante. Es decir, que la aceleración no varía ni en sentido ni dirección y tampoco varía en módulo. ¿Vale? módulo, son aceleraciones constantes, si la aceleración no varía en sentido de dirección, recordemos este ejemplo, quiere decir que este vector eh, siempre apuntaría hacia el mismo sitio ¿de acuerdo? es decir, esto de aquí es un movimiento curvilíneo por lo tanto no corresponde con lo que queremos lo que más se parecería en esta animación de GeoGebra, pues sería esta zona de aquí del final que es casi una recta, donde no hay aceleración normal por aquí al final, bueno, hay un poquito, eh, pues sería eso lo que más se parecería, lo que más se parecería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta zona de aquí. Muy bien, pues esas son las características. Pues importante de esta parte, interpretar bien la aceleración, ¿vale? Que la aceleración, si va en sentido del movimiento, quiere decir que la velocidad va a aumentar, como en este caso, y si va en sentido contrario al movimiento, el sentido del movimiento lo indica la velocidad, ¿vale? Si fuera en sentido contrario, lo que va a hacer la aceleración es que el vehículo cada vez vaya más despacio. Y eso es lo más importante de estos dos movimientos. Y creo que con esto, ¿vale?, de teoría por hoy, es suficiente.